Llevo mi cabello así porque siento que es una forma de expresarme y llevar mi cultura a muchas personas para que más niñas de mi cultura se identifiquen con el cabello.